Estimados estudiantes, reciban un cordial saludo. Hemos llegado a la última semana de nuestro curso de prácticas sostenibles para zonas urbanas, en la que abordaremos el tema de buenas prácticas urbanas. ¿Y qué es una buena práctica? Una buena práctica es una experiencia o iniciativa que se ha implementado exitosamente, alcanzando resultados positivos en torno a la resolución de un problema. Al hablar de buenas prácticas urbanas, nos referimos a aquellas iniciativas que contribuyen a resolver los problemas medioambientales que afrontan nuestras ciudades. Tenemos que ser conscientes de que el éxito de una buena práctica requiere de la articulación entre entidades gubernamentales y la ciudadanía. Por ejemplo, para invitar a la población a reducir el uso de transporte privado, es fundamental mejorar el servicio de transporte público, disponer de frutas efectivas con mayor frecuencia y seguras. Esto reducirá el tráfico y la velocidad en los centros de las ciudades. En este contexto debemos reconocer que es imperativo reconectar a la ciudadanía con su ciudad para que demos un uso adecuado a los bienes y espacios verdes que están a nuestra disposición debemos fortalecer acciones que promuevan la mejora de los espacios públicos, que generen un sentido de pertenencia al lugar, un orgullo ciudadano que favorece a su cuidado. Seamos ciudadanos orgullosos de ser parte de la ciudad en que vivimos. Respetemos las regulaciones públicas en torno a la adecuada gestión de residuos. Aprovechemos los mecanismos de educación ambiental que nos enseñen a usar eficientemente nuestros recursos, Nuestros servicios básicos, exijamos el cumplimiento de la regulación ambiental mediante servicios eficientes de recolección y valorización de residuos, proyectos de aprovechamiento de energía renovable, recolección y tratamiento de aguas residuales y otros que podamos tener para mejorar la calidad de vida de nuestra ciudadanía y nuestra ciudad en general. Hemos llegado a la parte final de nuestro curso de prácticas sostenibles para zonas urbanas. Le efeitaré la invitación de revisar el material disponible en su entorno virtual, donde dispondrá de una serie de acciones de buenas prácticas que le permitirán ser parte del cambio que nuestra sociedad, ciudad y ambiente necesita. Hoy hemos dado un paso importante mediante su capacitación y formación en este curso. Estoy segura de que las competencias que han adquirido les ayudarán a tener un mejor planeta, Gracias por ser parte de este desafío que empezamos hoy.